Los cuatro conceptos para entender el negocio de Axie Infinity. Hoy voy a hablarles a las personas que no conocen de ese mundo de hacer dinero a través de los videojuegos, ya que la semana pasada me llegaron muchas preguntas sobre cómo funciona. Adicionalmente les voy a contar cuál ha sido mi experiencia hasta el momento desarrollándolo. Para entender este mundo debes entender cuatro conceptos. El primero son los NFT, el segundo son las criptomonedas, el tercero cómo se minan las criptomonedas y el cuarto cómo se combina todo esto en el negocio de AXI Infinity. La semana pasada escribí un anoto sobre el negocio de los Axie y las personas que me conocen saben que mis titulares son bien sugerentes, cosa que no les gustó a los propietarios de los Axie. A esas personas les digo relájense, tómenla suave y a 60, tranquilos. Así que comencemos. En primer lugar debes entender que es un NFT y para entenderlo tienes que saber que eso significa token no fungible. En el mundo real hay cosas fungibles y cosas no fungibles. Por ejemplo, este billete de 50.000 puedo dividirlo en 5 billetes de 10.000 y va a ser equivalente. Eso es un elemento fungible. Ahora entendamos qué es lo no fungible. Si tú compras una camiseta de Messi autografiada por un millón de dólares, tú no le puedes dividir la camiseta en muchos pedacitos para venderlos. Debes venderla completa para que tenga ese valor. Eso es no fungible. Con la aparición de los tokens no fungibles, se abre el camino para los derechos de propiedad de los activos digitales. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama OpenSea, donde la gente compra y vende sus NFT. Es decir, ya existe un mercado donde los artistas digitales tokenizan su arte y lo venden. Aquí les dejo el link para que conozcan la página. Así como existe OpenSea para vender los NFT, cuando tú compras un NFT, estás comprando un NFT. Es decir, los derechos de propiedad de ese muñequito son tuyos y los puedes vender por eso existe un marketplace como este para poder comprar los axi. Aquí vemos algunos ejemplos. El segundo concepto que hay que entender son las criptomonedas. Todo el mundo habla de Bitcoin, Ethereum, etc. Pero así como tú puedes cambiar Bitcoin a tu moneda local, también existe una moneda que se llama SLP. Es decir que este juego tiene una criptomoneda que puedes comprar en una plataforma como Binance. Te dejo el link para que lo cheques. El tercer concepto que hay que entender es el de minar criptomonedas así como hay gente que mina a través de un equipo de cómputo que hace operaciones matemáticas y que mantiene la red de Bitcoin o por ejemplo yo instalé en mi computadora un software que mina Ethereum a través de su tarjeta gráfica las monedas de Axi no lo hacen como lo hacen estas monedas lo hacen a través del juego es decir que cada vez que tú entras a jugar y ganas lo que estás haciendo es minar un SLP entonces tú combinas NFT con criptomonedas minería a través de un juego y aparece toda una categoría que se llama play to earn o juega para ganar esa es la lógica que está detrás de todo esto ahora cuál ha sido mi experiencia en este proceso cuando compré el primer equipo de axi fue difícil porque solo tenía destinado 500 dólares para eso y fue difícil porque ya era muy poco dinero para comprarlo porque el muñequito debía tener cierto nivel de pureza esto es muy importante porque esos bichitos se reproducen y puedes vender las crías Aquí, por ejemplo, estos Axis tienen 67%, 54%, este tiene 0%, eso quiere decir que es muy poco puro. Y yo buscaba unos de 90% para arriba. Y esos no son fáciles de conseguir. 0%, 0%, 66%, 42%. Es muy importante que estén por encima de 90% para poder eh, sacar las crías y poderlas vender. Porque también son unos NFT. Además se necesitaba un nivel de cartas para que fueran buenos elementos en las peleas contra otros Axis, Pero eso implicaba más inversión. Empecé a pensar que algo estaba mal porque entraba a todas las páginas de Axis y todos estaban ya comprados. Después entendí que era por el monto. Los Axis más baratos se van más fácilmente, así que me tocó invertir 150 dólares más. Lo segundo que pasó es que en esos días teníamos que usar una billetera que se llamaba Metamax. Y eso hacía que las transacciones fueran muy caras. Ya ese paso no es necesario, así que para pasar el dinero de una billetera a otra, tuve que estar hasta las 3 de la mañana esperando que el costo de la transacción fuera menor. Como les dije, eso ya no es necesario. Lo otro que pasó es que cometimos un error al entrar al escenario de arena. Antes de tener el nivel de experiencia suficiente para enfrentarnos a otros equipos, bajamos a 800 copas. Eso significa que ya no nos iban a dar más SLP. Eso quiere decir que ya no puedes minar, o sea, no vas a tener plata. Así que lo que hicimos fue pasar los taxis a otra cuenta. Afortunadamente la billetera de Ronin admite crear hasta 10 cuentas. Así que pudimos seguir produciendo SLP y espero que en las próximas semanas podamos sacar los SLP que gané en la cuenta anterior para así no perder ese trabajo. En conclusión, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y muy divertida donde creo que se puede desarrollar modelos de negocio interesantes a través del sistema de mercados o incluso es una muy buena estrategia para que los padres que quieren introducir a sus hijos en el mundo de las inversiones, de las criptomonedas y de los NFT puedan hacer. El razonamiento que yo hago es, si en últimas tu hijo va a jugar videojuegos, que por lo menos le paguen por jugar, ¿no? Si está pidiendo un regalo de Navidad, por lo menos regálale un negocio con el cual se pueda divertir. A petición de la audiencia les seguiré contando sobre otros juegos que usan esta metodología que generan más ganancias que Axie, pero que también son más riesgosos. Regalme en los comentarios cuál es el juego que les gustaría que hiciera el análisis.